Que ya vamos a empezar, ya podemos ir caminando. Eh, bueno, todo, la, la performance está concebida como una investigación artística en torno al, al, cuerpo, al cuerpo gordo como un reto a la normatividad. Yo, un poco a la hora de plantearme estas cuestiones, soy un poco académica para estas cosas y entonces, claro. Eh, Necesitaba tener algún tipo de eh, marco conceptual para poder eh, hablar de esos temas. Y entonces, claro, yo decidí, pensé que Foucault era como la persona más, o sea, potencialmente más interesante para hablar sobre ese tema, porque es un señor que se dedicó a, eh, a desarrollar las teoría, teorías políticas sobre el control. De todas maneras, a mí mmm, siempre me interesa, eh, siempre que empiezo a hablar de un tema, me interesa saber cuál es la definición de la RAE. Sobre, sobre cualquier tipo de tema, porque en el fondo me parece como que es bastante, es bastante esclarecedor de por qué entendemos ciertos conceptos o cómo los entendemos. Y el concepto de norma o normatividad eh, se entiende desde la RAE como una regla que se debe seguir. Claro, podemos entender que todos son no dejan de ser reglas sociales que para el control de los cuerpos y el control de las personas, y esto es lo que Foucault conocía como el biopoder. Que el biopoder es simplemente entender que la población es un. Eh, entre la, la población como un problema, como un problema político, como un problema eh, biológico. Y dentro de ese, eh, del biopoder hay como dos conceptos que son la, el, lo anatomopolítico y lo biopolítico. Por un lado, la idea del, del cuerpo como, como un cuerpo que debe ser eh, disciplinado y una idea de, de, de la masa que debe ser regulada. Entonces, claro, en, a los cuerpos gordos concretamente se les, eh, se les disciplina a nivel individual a través de dietas, operaciones quirúrgicas como el bypass de estómago, el balón gástrico, con estas ideas de, de controlar sus cuerpos y de, de mantener sus cuerpos eh, bajo control. Entonces, eh, y siempre hay una, un mensaje detrás de este control y es el concepto de la mortalidad, o una mortalidad eh, eh, con un... Con, o sea, decir, con una fecha de curiosidad muy muy muy cercana hay un, hay una parte muy interesante de cómo esos cuerpos son totalmente eh, eh, sí, claro. eh, y entonces claro como esos cuerpos son controlados y por ejemplo hubo este año un escándalo en el Reino Unido con una organización sin ánimo de lucro que recibe dinero estatal que, se llama, que es sobre el, la investigación sobre el cáncer y era que eh, se dedican a, a llenar eh, todo el Reino Unido con unos, um, con una, eh, pan, sí, con unos anuncios, pan, unos billboards estos como muy grandes en todos lados donde se, eh, donde se decía básicamente la obesidad es el segundo causa de muerte por cáncer en, en el mundo. Entonces, claro, es muy interesante porque, claro, es, es, o sea, la publicidad era muy grande y lo que ponía básicamente era obesidad en plan, en mayúsculas y muy muy grande y después, un poquito más pequeñito, ponía segunda causa de muerte por cáncer total. Claro, muy, ellos tenían todo el desarrollo científico y el, y el estudio científico en su página web y bueno, aparte de que era muy dudoso, o sea, las conclusiones a las que habían llegado de todas maneras, era también muy esclarecedor la forma en la que podemos entender de cómo estos cuerpos o sea, como este tipo de cuerpos los cuerpos gordos son eh, son tratados o sea es una forma de, mm, de mm, medicalizar unos cuerpos a través del miedo y en este caso el miedo a la muerte y después eh, está la parte una parte también de cuerpos deseados eh, o sea, sí, los cuerpos los cuerpos gordos son, o sea, se entienden como cuerpos que no son deseados sexualmente Aparte de que llega un momento en el que se le quita de total humanidad a los cuerpos gordos y se entiende que los cuerpos gordos no dejan de ser simplemente anatomías vacías. Y además eh, esto es eh, tremendamente esclarecedor cuando ves, por ejemplo, películas y series de televisión eh, donde hay un personaje gordo. O sea, yo no sé si habéis visto en la película esta, esta americana que tiene varias secuelas que se llama Pitch Perfect, eh, no. donde está Rebel Wilson, que es una eh, actriz ah, sí. de comedia eh, australiana, en la que ella, su personaje es la gorda Amy. Y todo sobre su personaje es que está gorda. O sea, su, o sea quiero decir, eh, no, no, se, no se sabe nada de ella. O sea, su, o sea el, la, la movita es que los cuerpos gordos, para la ficción, su eh, personalidad o su, o su trama es que son gordos. O sea, no hay un desarrollo eh, detrás sobre ese tipo de. Yo el otro día pensaba en Harry Potter, Lo estaba. O sea, sé que esto es muy poco académico, me meto a Harry Potter en medio. Estamos pero, hablando de pitch perfect. O sea... me estaba, me estaba pensando los, los tutores de Harry son gordos. Sí. El, el, el, el, el padrastro pa y tal. Y luego de Glycerin, los que van con el malo, el niño rubio asqueroso, uh -huh. es. Son también, ¿no? y además son cuerpos vacíos también porque no tiene ningún tipo de desarrollo del personaje claro y bueno y ya lo que es espeluznante es en las noticias eh, que a mí es una cosa que, me, que nunca me había dado cuenta este año cada vez que se habla de eh, la, los problemas de la obesidad en las noticias son cuerpos sin cabeza siempre la, la, las imágenes son todo siempre torso o piernas sí. o sea tú realmente son personas que se les, ha se les ha eliminado todo el poder de. o sea, todo el poder humanizador. Y, y claro, a mí me parece que, que o sea, decir, como ese tipo de, de cuerpos, eh, creo que es muy fácil entender a través de este tipo de imágenes el cómo se entienden y cómo se estructuran estos cuerpos a nivel social. Y, y claro, a mí hay. A mí, hay un, a, a mí lo que me interesa de todo esto, en el fondo, es el poder de cómo.. Eh, eh, las sociedades como las nuestras, las sociedades neoliberales, que se intentan a lo mejor recubrir una cierta socialdemocracia, pero que en el fondo son eh, sociedades neoliberales, intentan recubrir todo esto a través de la salud. Pero claro, la salud, eh, no por el mero hecho de, la, de O sea, no por la salud per se, sino por eh, que los cuerpos, o sea, lo que se busca en los cuerpos es que los cuerpos sean productivos, o que los cuerpos produzcan. Entonces, hay una, a mí hay una cita de. De, de Foucault, en el libro de Vigilar y Castigar, eh, en, el que, en el que él dice que, que la disciplina, en este caso la podemos aplicar a la disciplina de los cuerpos gordos, eh, incrementa la fuerza de los cuerpos en términos económicos, en utilidad, y a su vez disminuye estas mismas fuerzas en términos políticos de, obe, de, de obediencia. Entonces, claro, eh, eh, me parece que es muy claro, esa idea, o sea, creo, creo, creo que con este sentido es muy claro el por qué eh, lo, los estados, por qué los gobiernos quieren que los, o sea, quieren disciplinar estos cuerpos. Es por el mero hecho de tener una, um, de optimizar su, sus fuerzas para un nivel productivo. Y después hay un libro eh, de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza, en el que ella en este caso habla desde el feminismo, eh, pero ella dice que, por ejemplo, las mujeres. O sea, que un engaño que, que, que hemos tenido las mujeres era que nos, eh, que nos han metido en la cabeza que tenemos que estar siempre guapas. O sea, y, el, y, o sea, y todo el tiempo que nosotros estamos eh, invirtiendo en, ser, en estar guapas, es todo el tiempo que no estamos invirtiendo en luchar en contra de nuestra opresión. Y entonces, claro, termina siendo eh, todo como una tiene una que se muerde la cola y todo al final termina... Eh, llegando a los mismos puntos. Y claro, y obviamente, todo esto es una cuestión de repetición, o sea, estas normas sociales sobre qué tipo de cuerpo son deseadas, es, una, es una, una norma que se ha llevado hasta... Se, se ha repetido tantas veces que se ha convertido en una especie de eh, verdad universal. Eh, bueno, no sé, a mí de dos maneras también me interesa eh, me interesó también cómo Foucault plantea el concepto de la norma, porque él lo diferencia de dos formas. Él diferencia la norma, bueno, aparte de que, de que considera que no hay una norma per se, sino que hay muchas normas diferentes, él las divide en dos, como en dos campos. Por un lado está la norma disciplinaria que atañe a cada uno personalmente. Él dice que, lo que, se, que, lo, lo, que se lo que se crea es a través societal, se crea una norma y según tú te acerques o te alejas a esa norma, eres normal o eres anormal. O sea. Y, por otro lado, a nivel social, eh, es o sea, cuando se hace a niveles de grupo, él es lo que él llama eh, curvas de, de normalidad, y es básicamente un poco lo mismo, pero es una, una forma un poco más matemática, que es de agrupar la, la, la gente por normalidad. Pero bueno, eh, es así como la parte más tostón de lo que quería hablar. Y a mí hay una parte a mí mira, hay una cosa también de Foucault, que son de pesada, pero que me interesa mucho, que es el tema del panóptico. Eh, no sé si todo el mundo va a o sea, así que lo voy, lo, lo, hablo del tema. Panóptico es un, eh, una estructura arquitectónica creada por Jeremy Bentham, eh, que es una, una, una, una estructura eh, arquitectónica en forma de anillo. O sea, estaba pensado para, para hacer una prisión. Y es un anillo en el que los presos se colocan alrededor de ese anillo y las únicas ventanas que hay dan al, al exterior. Entonces, toda la fuente de luz viene desde fuera hacia dentro del anillo, con todos esos presos alrededor y en el centro hay una torre de vigilancia que a través de diferentes tabiques y eh, ventanas, eh, los presos eh, eh, eran vistos sin saber que eran vistos. Entonces creaban como una especie de juego como de sombras chinescas, donde tú simplemente ves, o sea, estás controlando constantemente lo que hacen los presos sin que tú, eh, sin que el guardián sea visto. Y es muy interesante porque además esto se llevó a cabo, de hecho una de las más famosas es la cárcel de la Isla Mujeres en Cuba que ya está en desuso pero que, pero que tenía ese, ese mismo nivel arquitectónico. Pero bueno, a mí lo que me interesa de esto no es realmente tan... Sí, sí. O sea, realmente, mmm, o sea, los guardas controlaban a los a los prisioneros por sus sombras, ¿o qué? Sí, pero los, los O prisioneros... sea, sin verlos directamente, o sea, sin verlos a ellos físicamente. Veían las veas y sus su silueta. siluetas. Pero sí, lo, pero sí, lo, sí, lo sí. importante era que los presos no podían verlos a ellos. Sí, pero los presos no sabían que estaban vigilados. Sí, sí, sabían sí, que sabían. estaban vigilados. Y lo importante de que no fueran vistos era que nunca sabían, o sea, que, llegaba, no. que en ningún momento sabían si realmente había un guardia ahí o no. no, no claro. Entonces, es lo que, eh, lo que Foucault habla sobre la autocensura. En el momento en el que tú no sabes si estás siendo vigilado o no, eh, es el momento en el que tú te empiezas a autocensurar. Además, esto es como evidente en nuestras sociedades con... Eh, las cámaras de circuito cerrado, la, eh, los radares eh, policiales y, y es flipante porque eh, a mí en Londres me pasa. En Londres se supone es, es la ciudad del mundo que más eh, eh, cámaras de circuito cerrado público hay. O sea se, se, se eh, considera que hay eh, que una persona, un londinense normal, en su viaje diario al trabajo, vuelta supermercado en un día absolutamente normal, más de 200 cámaras públicas, solo públicas, después están las privadas, más de 200 cámaras públicas te están registrando todos los pasos que haces. Entonces, claro, eh, a mí lo que me interesa de esto, eh, lo, sobre este concepto del panóptico, no es tanto eh, la autocensura, que también, sino hasta qué, punto podemos, o sea, hasta qué punto hemos llegado a que tenemos nuestro propio panóptico en la cabeza. Es decir, o sea, hasta qué punto yo eso lo, lo, lo focalizo a las personas eh, gordas, pero probablemente se pueda mm, eh, llevar a otros puntos, pero hasta qué punto nosotros somos nuestros propios prisioneros y guardianes a la vez constantemente. O sea, somos nuestros prisioneros porque no, o sea, seguimos, según la ciencia, estando gordos porque ingerimos mucha comida y tenemos pocos ejercicios físicos, pero a la vez somos nuestros guardianes que estamos intentando disciplinar a estos cuerpos. Eh, y claro, a mí es lo que, lo que me parece que, o sea, al, al punto que yo llegué con esto, era que esta especie de panóptico eh, mental termina creando una, una cosa que me parece eh, que, o sea, para mí me parece muy jodida, y es que eh, la gente gorda deja de vivir en su, en su cuerpo. O sea, tú nunca vives, o sea, yo, y esto es una cosa que me ha llevado mucho tiempo a mí, yo he llevado mucho tiempo sin vivir en mi cuerpo. En el sentido de que cuando yo pienso en mi cuerpo, nunca pienso en mi cuerpo físico. Pienso en mi posibilidad de cuerpo delgado. O sea, y entonces vivo en mi posibilidad. entonces Y, y, y es esta, que para mí es, o sea, y es esta, esta movida de vivir en, una, en, una, en, la, en la posibilidad. Y entonces, eh, a mí hay, hay una serie, bueno, yo siempre todo lo relaciono a la cultura popular porque es a mí lo que me interesa porque eso es así, yo le ocupo pero después me gusta Gran Hermano VIP Entonces, eh, a mí hay un concepto que me parece muy interesante y muy importante o sea, que se, que se, se ilustró muy bien en una serie inglesa que se llama My Mad Fat Diary que, no, bueno, yo la recomiendo, es una serie de adolescentes sobre una chica gorda que es Rey, que es la protagonista que está gorda y, además, tiene eh, distintos problemas eh, emocionales y mentales. Y ella, hay una, Para mí hay, hay un, un, una escena que me parece como totalmente primordial, que es el momento en el que ella está en el, en el baño y se sube a la báscula. Y, claro, ella de repente, y claro, en la báscula está delante del espejo, y ella se está mirando en su sujetador y braga en el espejo, mientras está en la báscula. De repente mira, y, la, y la, el, la aguja de la báscula empieza a dar vuelta como muy rápido y ella de repente se encuentra una cremallera en la piel que se empieza a desabrochar y se quita y se quita como esa especie de cáscara, eh, de, cáscara de su cuerpo gordo y de repente la rey delgada sale de ese cuerpo y, y, y, y, y coge ese... Bueno, en la ola están cada vez un poquito... Bueno, vamos a y ella se quita esa cáscara. Y claro, es, es muy importante porque claro, y ella coja esa cáscara, la arrastra por la casa, la lleva al, al jardín y la quema en un bidón. Y la escena termina cayendo gotas, o sea, sus lágrimas sobre sobre el pe, su peso real en la báscula. Y quiere decir, o sea, yo sé que obviamente todo eso queda, puede quedar un poco psicoanalítico o incluso como cómico, pero en el fondo, o sea, yo, o sea, yo me he ido muchas veces a dormir por las noches. Eh, o sea, deseando, bueno, y en Día de Reyes, eh, Día de Reyes, eh, cumpleaños y tal, deseo, o sea, mi, mi mayor deseo era despertarme al día siguiente delgado. O sea, entonces claro, es ese rechazo a tu cuerpo tan brutal que mmm, que, que se genera. O sea, que quiere decir que en esta serie lo, lo ilustran por ahí. Y bueno, y, y además, aparte de que, y que yo haciendo toda esta reflexión sobre cuerpos que no o sea, sobrevivir en cuerpos que no son tus cuerpos. Eh, me, me pareció que obviamente el siguiente paso, o sea, yo haciendo... porque obviamente toda esa investigación que yo hice era una cosa casi como exorcista, exor, que, que me...? Exorcista, o sea, no sé cómo se dice. Eh, porque obviamente yo estaba lidiando con mi pasado y con mi, y con mi cuerpo. Y yo de repente fue como, bueno, pues igual lo que tienes que hacer es eh, amar a tu cuerpo, o sea, y empezar a querer tu cuerpo. Y claro, ojalá esto fuera tan sencillo como yo qué sé, levantarte por la mañana, mirarte en el espejo y decir me quiero, me quiero, me quiero, hasta, hasta que de repente un día te quieras. De hecho, eso se lo copié a Magdalena Piñeiro, que lo dijo en una conferencia sobre, sobre en su libro Esto gordofobia y tal, que ella decía este comentario y a mí es verdad que era como, cualquier es que tú no te no, es que tienes que amar tu cuerpo, está esta idea de que bueno, pues supongo que me tendré que poner delante del espejo a decirme que me quiero hasta que un día suceda de verdad. Y claro, yo como persona queer pensé que probablemente lo que podíamos hacer, lo que podía hacer era empezar a, al igual que yo había, eh, a través de la teoría queer y el activismo queer, había empezado a entender mi sexualidad y mi, y mi género o no género a través de lo desarrollé a partir de ahí, pues pensé que, que podíamos, o sea que, qué elementos eh, del queer podía llevarme a, en este caso, pues al, activi al activismo gordo, o a la gordofobia, o, eh, etc. Y, a mí y, y fue una cosa que me pareció muy interesante, porque esto lo, lo empecé a... lo leí en un libro que me pareció muy interesante, era eh, que hay, un, hay dos términos del movimiento queer que me parece que, que son, en teoría, muy representativos de ellos, que es esta idea del outing. El outing es lo que he sacado del inglés, de, esta idea de eh, out of the closet, en plan salir del armario. Y el tema de salir del armario, eh, pero claro, salir del armario de, de, de la gordura, es decir, empezar a hablar de mi cuerpo como un cuerpo gordo, no como un cuerpo grande, como un, o sea, quiero decir, y empezar a aceptar, eh. y después hay otro término que a mí me parecía muy interesante de, de dentro de la teoría queer, que me parece que es aplicable, que es el de eh, pasar, o sea, el passing, el pasar. En este caso, en el, en el movimiento queer es como pasar como persona heterosexual, es decir, comportarme como lo que se supone que es una persona heterosexual. Y yo me he dado cuenta que yo, durante buena parte de mi vida, aunque el cuerpo, la parte física, no es algo que tú puedas esconder, porque está ahí, pero sí hay muchos mecanismos para poder parecer otra cosa que no eres. Desde mmm, cosas como ya llamas bestia, como de ponerte fajas, o incluso hacerte operaciones, a, yo, o sea, a eh, ponerte cierto tipo de ropa que te adelgases, cierto tipo de ropa que te oculte ciertas zonas, y al punto de llegar a performar tu día a día, en torno a cómo eres físicamente. Eh, bueno, esa es la parte como más coñaz, que, que ya, ya está todo hecho. Y, eh, y yo, una vez que ya empecé a... a darme... a, o sea, a, a entrar en esto, claro, dije, bueno, pues ¿cuáles ¿cuál son cuál las razones que yo encuentro para que, el, para que esos cuerpos tengan esa imagen tan negativa? Porque no es una cosa que, de repente, el día a la mañana se decidiese que esos cuerpos no eran aptos, eh, estética ni físicamente a nivel de salud y me di cuenta había, que había que, que había como dos cosas como muy claras que eran la moralidad y la sexualidad la moralidad en nuestras sociedades que son sociedades judio cristianas está muy claro que está muy relacionado al término bíblico y a los términos de eh, gula y de glotonería o sea eh, es muy heavy porque en la Biblia hay dos pasajes dos textos bueno, textos, eh, que hablan sobre este tema y en los dos hablan sobre eh, la, ingesta, ay, perdón, sin voz. La, la ingesta excesiva de alimentos como eh, en plan ingesta excesiva de agua, como segundo, un lado en plan estás reemplazando un a ver un segundo, de un segundo, eh, sin voz. Ah, vale. ¿Agua? Claro, es que en ese sentido, yo soy como una persona, o sea, no puedo beber agua y caminar a la vez. Soy así, de, soy así de básica. Entonces, claro, era muy interesante porque en los dos casos se hablaba de la glotonería y de la gula desde el punto de vista de reemplazar a Dios. Por un lado, llenando el hueco de tu cuerpo de Dios con comida, y por otro lado, comiendo demasiado y, por lo tanto, no poder ir a hacer los cultos para, para estar con él. Y para mí hay una cosa muy interesante del tema de la, de la gula y es que es el único pecado capital que se manifiesta en el cuerpo. Eh, yo no sé si igual tenemos que ir un poquito más para arriba porque hay como.. Perdón. Eh, bueno, pues eh, los, es el único pecado capital que se manifiesta en el cuerpo. Que tiene una. Eh, que tiene una, una. representación física. Y entonces, claro, eh, y es muy interesante porque el vicio se hizo carne, en plan, y nunca mejor dicho. Entonces, claro, el, en, eh, en eso todo se desarrolló de esta misma forma hasta la era durante la era premoderna, donde eh, obviamente nunca ha sido lo mismo eh, para los hombres que como para las mujeres. Eh, para los hombres era inexcusable estar gordo pero eh, para las mujeres era simplemente un acto de, bueno, de pasividad y de fertilidad. Y, y, y bueno, hay, es muy interesante porque en la en, eh, hay varias representaciones clásicas en la historia del arte sobre esto, donde sobre todo del Bosco, en su cuadro sobre los pecados capitales, es muy interesante que la parte de la gula son básicamente hombres y niños muy gordos. Y, para mí, que quizás es como el más interesante, es en la Divina Comedia, de Dante, tanto en, el, en uno de los círculos del infierno como en el del purgatorio, utilizan, la, eh, utilizan la, la, la, la gula como elemento definitivo para entender la codicia de una persona. Entonces, bueno, eh, a partir Sí, la codicia en ese sentido, la acumulación de bienes y tal. Eh, y esto claro, es muy interesante porque es una cosa que se sigue manteniendo hasta hoy en día, que empezó durante el siglo XIX, pero que se mantiene hasta hoy en día, y es entender que, eh, porque todavía hay representaciones de panfletos, de movimientos de izquierda, eh, en las que sigue saliendo el hombre gordo, con monóculo y vestido en plan de, de traje, como la representación del poder y la representación del, del dinero, cuando realmente no entendemos que probablemente hoy por hoy no es así. La gente gorda eh, probablemente está en otros estratos eh, socioeconómicos que no probablemente en la parte poderosa. Pero sigue habiendo como esa idea mental. Eh, como esa idea mental. Eh, y a mí hay, hay una parte de, to de todo esto que, que se lleva llevando a cabo en los últimos 50 años, que es esta patología patolo la patologización de los cuerpos a través del lenguaje bélico. O sea, yo, yo soy harto de escuchar en noticias hablando de la epidemia de la enfermedad, de de la epidemia de la epidemia obesidad, la obesidad como bomba de relojería, o sea, y todo en el fondo es darle un discurso de terror a las distintas eh, fisionomías. Eh, y, y claro, todo eso viene de la mano en los años 60, en Estados Unidos se acuña un nuevo término que es el healthism, que es como algo así como el saludismo, o no, no, sé, no sé cómo se traduciría al español, que, es el, que se, se llama el saludismo, y es una atención sobre la salud y, y siendo la salud el aspecto primordial de, de cada persona. Obviamente eso este, este tuvo el estallido también justo eh, al mismo momento en el que lo, la ideología neoliberal estalla estalla en todo el mundo. Eh, porque se entiende que la... Y, y, y además es muy interesante porque el ejercicio va relacionado a una idea de la salud sobre los cuerpos y únicamente el problema es sobre tu cuerpo. O sea, se, totalmente se anulan las ideas de eh, problemas, o sea, quiero decir, las relaciones ambientales o sociales que tienen que ver con, con, la, con la con la con ser gordo con el exceso de peso porque se, lo que hacen crees es la culpabilidad del individuo y claro porque yo porque digo que o sea, quiero decir esto puede sonar muy peregrino lo de que el neoliberalismo está metido en todo eso pero es porque termi, termi, siempre tenemos en mente que el neoliberalismo es una teoría económica que basa sobre el libre mercado etcétera etcétera pero realmente el, el neoliberalismo es una racionalidad política. O sea, todo, eh, todos los cuerpos eh, bajo el liberalismo eh, dejan de ser individuos para ser consumidores y, eh, y emprendedores. Nuestros cuerpos son, son ganancias y son bienes que al fin último lo que hacen es, es eh, producir. Entonces, eh, todo ese tipo de... O sea, todo este tipo de decisiones racionales sobre qué es lo que come, qué ejercicio hace o, o qué tipo de vida tiene, pasan de ser decisiones racionales a ser decisiones morales. En el año 2007, en Inglaterra se creó una cosa desde uno de los councils, se creó una cosa que era eh, que se llamó un, una partida que se llamó algo así como la salud pública dos puntos eh, problemas éticos en los que ellos hablaban, intentaban buscar una, una solución al tema de ese problema de la obesidad. O sea, yo, bueno, de todas maneras, yo creo que en ningún momento lo he dicho, yo en ningún momento utilizo la palabra obesidad para escribir ni mi cuerpo, ni de los demás, porque es una forma de patologizar mi cuerpo. Es una palabra que está relacionada al ámbito médico y entonces yo simplemente intento reclamar la palabra gordo. Por eso quiero decir, siempre que utilizo la palabra obesidad es para hacer referencia a escritos o comentarios. Eh, públicos institucionales. Bueno, pues en este, en este informe de, en Inglaterra del 2007, eh, ellos proponían una, un, una especie de escalera a la hora de, eh, de reducir la cantidad de gente gorda en el Reino Unido. Entonces la escalera empezó, o sea, tenía ocho escalones eh, y lo terminamos y lo que los, eh, los principales escalones eran pues poner impuestos a cierto tipo de comidas, eh, pues reducir el, la publicidad a cierto tipo de comida en televisión, etcétera. Y las escaleras más altas, que son realmente terroríficas, era la séptima. El séptimo escalón sería eh, privar de sanidad pública a la gente gorda. Y el octavo escalón era incluso eh, a los niños que sean gordos quitarle la custodia a sus padres. Porque se supone que. porque lo comparaban. Eh, a esos niños como una especie de suicidio lento. Se supone que están matando a estos niños de forma muy lenta. Si quieren podemos dar otra vuelta, porque cada vez se reduce más y hay más gente Si quieren dar la vuelta hacia el otro lado. Sí, sí, sí bueno, bien. Ok, rezo. Muy que cumple de mi madre. pasará muy bien. Gracias por venir. Y sí. sí, bueno, eh, entonces, claro, o sea, porque no estamos hablando ya de, eh, de simplemente que eso atañe a, los, a ciertos cuerpos por la estamos ya de quitar custodia de, a, a los niños mmm, gordos de sus padres, porque se considera, o sea, hasta ese punto se considera algo patológico. ¿Pero eso se ha llegado a implementar o no? No, no, no, no. Y de hecho lo único que han conseguido hasta ahora es eh, intentar reducir eh, la, la publicidad. De los cuerpos, de, o sea, la publicidad de cierta comida delante de establecimientos como colegios, eh, hospitales, etc. Pero claro, eso obviamente, o sea, quiero decir, porque esto es un informe público, o sea, quiero decir, esto no es un informe de una empresa privada. Sí, o ¿El sea, público ¿quién, quién lo emitió? ¿En qué país? Eh, creo que si no me equivoco era el Council de Nutshell, pero bueno, en cualquier caso te lo puedo. Te lo puedo si tú pones Public Health Ethical Issues 2007, okay. te este sale, es lo primero, la primera lo primero que sale en, en Google, eh, y claro, a mí de repente era como, bueno, ¿por qué hay tanta o sea, por qué hay esa, los estados? Porque bueno, obviamente esto es el, la versión de Inglaterra, pero por ejemplo, eh, hay de esos mismos informes las versiones de diferentes países europeos, como en Alemania, en Francia, etc. Eh, y que claro, a mí lo que me llamaba era, era bueno, porque hay tanto interés de que ciertos cuerpos, o sea, de, de medicalizar ciertos cuerpos? Y claro, bueno, yo llegué a esta cosa que a mí me pareció fascinante, sobre incluso el nombre, que se llama la industria de la dieta. Es una industria. Sí. Claro, la industria de la dieta. Un negocio. La industria de la dieta engloba todas esas cosas que, o sea, quiero decir, desde el Naturhaus, a los gimnasios, uh -huh. a las comidas dietéticas, a. O sea, Claro, los suplementos alimenticios, o a sea, todo esto es. ¿El grasa, el... Claro, es toda una industria que hay detrás, que bueno obviamente pertenece a los mismos lobbies de poder que el resto de, eh, de industrias eh, para hacernos a la gente eh, adelgazar y perder peso. Se supone, no quiero dar la cifra exactísima, pero se supone que hay una previsión eh, para este año 2018 de que este año eh, la ganancia de solo esta industria eh, en el mundo sea de más de 70 billones de dólares. Entonces, claro, obviamente hay siempre grupos que se dedican a subvertir este tipo de, de ideas y a mí hay una que me, parece que me parece que todo el mundo lo debería conocer porque es interesantísima, que se llaman HAES, eh, que es eh, Salud a cualquier talla, que es una iniciativa americana, pero que tiene sedes en todo el mundo, incluso en España, que básicamente se dedican a entender que lo primero que tenemos que hacer es, o sea, ellos entienden el, que la gente quiera perder peso o cambiar su fisionomía física a través de, de empezar por quererse a uno mismo. O sea, quiero decir, en vez de odia tu cuerpo y cámbialo, es, quiere tu cuerpo y una vez que lo quieras podremos decidir si lo quieres cambiar. O sea, porque bueno, aparte obviamente esto no es solo gente que quiera adelgazar, también hay gente que quiere engordar. Pero claro, es, empecemos por quiere tu cuerpo tal y como es y una vez que eso pase podemos decidir cuál es el siguiente paso. Y me parece muy importante porque yo a este grupo no lo conocía y me parecía muy importante que lo conocía todo el mundo porque me parece muy, eh, muy eh, importante. Y bueno, al igual que, o sea, y, y de nuevo mi relación sobre el movimiento queer y el movimiento de la... De la gordofobia, o sea, o, o, o, sí, o del de querer tu cuerpo, es que más o menos están siguiendo los mismos pasos. O sea, el, eh, la gente, la gente LGTB eh, pasó de ser eh, personas que en principio vivían en pecado para terminar siendo personas enfermas y en última instancia llegando a ser personas con una orientación sexual y sin ningún problema. En el, en el tema de la gordura hemos pasado desde ser personas eh, bellas a ser personas eh, poco interesantes o feas eh, físicamente a, llegar, a estar patologizadas como estamos ahora mismo. Eh, y, y claro, todo ese tema de la estética, hay una persona que a mí me parece muy interesante que se llama William, William Ian Miller que él decía que el tema de la, de la, de la, de la, del, del cuerpo y después un cuerpo deja de, o, o no deja de ser eh, estéticamente bello lo dictamina la gente, la gente rica. Él dice que durante, el, durante las épocas en las que las personas pobres eh, se regían por estar delgadas en la, estética, en la estética de la gente gorda fue interesante para la, para la gente con poder. En el momento en el que la gente gorda era la que empezaba Hacer la gente pobre, la gente delgada empezó pues a entender que su cuerpo tenía que diferenciarse para que hubiera una, una diferencia física. Y ya, bueno, por último, ya terminamos el último trozo, eh, y ya les dejó hablar del tostón, eh, que es entender las relaciones, eh, o sea, la relación eh, de la sexualidad y entender la sexualidad de, como el poder de, de, de producir deseo o de tener deseo en los cuerpos gordos, o sea, la representación, eh, la representación de los cuerpos gordos no es nada, para, o sea, para nada nuevo, de hecho hay representaciones desde hace 20.000 años de cuerpos gordos, la mítica es la escultura de la Venus de Willendorf, Wilder, Wilder. Es, bueno, es la escultura que todos sabemos, que es casi como un círculo, una señora con las zetas muy grandes y con las caderas muy grandes. Eh, hasta, bueno, durante la historia del arte en Occidente, porque obviamente, bueno, yo eso, igual no lo he dejado claro antes, yo siempre estoy hablando desde Occidente y más concretamente desde Europa Occidental. Obviamente eh, ese tema se entiende mm, diferente dependiendo de la zona del mundo en la que te encuentres. El tema de la gordofobia. Eh, y hay obviamente representaciones entre Botticelli a Rafael y después el señor que pintaba, que o sea que tiene el título de pintar a las personas gordas que es Rubens que bueno que bueno de hecho se ha utilizado se ha llegado a utilizar su apellido para como adjetivo para hablar de una persona gorda que es no tú lo que eres es muy rubenesco que es el tocarse el tal entonces eh, es muy interesante porque incluso volvemos a lo mismo la representación gráfica de los hombres y de las mujeres gordas es totalmente diferente en Rubens eh, tiene un cuadro sobre hombres eh, gordos que se llama la, la caída de los condenados y es literalmente un montón de hombres gordos desnudos cayendo eh, sobre un precipicio, o sea, sobre, cayendo hacia los infiernos, mientras que todas las representaciones de las mujeres gordas de Rubén son totalmente lo contrario. Es, que es una oda a la carne, o sea, quiero decir, o sea, donde todo es como, o sea, todas las carnes están como en una tensión sexual como súper clara. ¿Y eso no puede ser relacionado también con el hecho de la fertilidad? Sí, claro, obviamente. O sea, que hay... hay, hay o sea, hasta hace no mucho se entendía que, la, que las mujeres gordas, por cómo se posicionaba la, la grasa en su cuerpo, eran personas que tenían menos problemas para, para tener hijos. Y sobre todo, había una cosa muy importante, y era que estar gordo era como una... Era un sinónimo de que eras una persona que no tenía eh, No estaba relacionado con los trabajos manuales. O sea, quiero decir que no eras un obrero. Y sobre todo que tenías acceso a la comida. Sí. Que, que, o sea, que era un indicador muy importante de, de riqueza. ¿no? Claro, o sea, totalmente. Y entonces, eh, a mí, sobre el tema del deseo de, los, de, de ciertos cuerpos, a mí hay una, una, una, una charla, que hay solo un extracto muy cortito de cuatro minutos, de de Foucault, donde de una forma un poco distendida, dijo una cosa, dice una cosa que a mí me parece muy relevante y que se puede extrapolar a muchos lugares. Y él dice que él cree que nuestras sociedades, eh, la Europa Occidental, probablemente sea de las pocas sociedades del mundo que, tiene, eh, que está más interesada en el deseo que en el placer. O sea, que todo nuestro, eh, o sea, todo nuestro eh, pensamiento sexual está más interesado a la, a la posibilidad del deseo, o sea, que es en el fondo el deseo, con la realmente satisfacer tus placeres carnales. Y claro, eh, y claro es para mí donde entra lo importante del, del, del deseo de los cuerpos gordos, o sea, quiero decir, y de relacionar esos cuerpos como cuerpos no deseados. Hay, bueno, hay una, una cosa que a mí me parece fascinante, que no sé si. Eh, la conocen que es el hogging es una cosa que se da sobre todo en Estados Unidos y hay a veces pasa también en el Reino Unido el hogging eh, consiste en grupos de, de hombres heterosexuales jóvenes normalmente en Estados Unidos en las fraternidades de las universidades que se dedican a ir a um, bares y a clubs donde hacen una competición a ver quién se o sea buscan quién es la mujer más gorda de todo el bar y ver entre ellos una competición a ver quién es el que puede terminar fallándose. Incluso llegan a hacer una competición de cuánto pesaba y entonces, claro, van añadiendo puntos y es como una especie de competición. Es muy interesante porque sobre esto se... Cruel. Hombre, muy cruel. es muy cruel, o sea, obviamente no, no, no, no le quito la locura en la que tiene. Pero a mí me parece muy interesante una cosa que... Y es que hasta qué punto, porque es una... ¿Hasta qué punto en ese grupo de gente no habrá personas? que realmente lo que quieran sea tener sexo con, con una mujer gorda y necesitan eh, revestirlo de un juego, o sea, quiero decir, de una competición para poder satisfacer sus deseos. Con una multiplicación, pero porque lo desean o por burlarse? Primero porque es esa idea de que las mujeres gordas son eh, un blanco fácil. O sea, que son como personas. De... No, no, no, que no. Que, que no, se supone que como tú no tienes eh, esa tensión sexual constante. Tú tienes, eh, más, o sea, tú tienes más necesidad de acostarte con el primero que te hagas Va más por ahí. Pero, pero a mí pero hay. ¿Es por placer? ¿O como.? No sé. Claro, por decir, la... de alguien? O... No, porque hasta o tú mantienes la, mantienes la relación sexual con esa persona. Ah, vale. Obviamente, hay. Probablemente hay una parte de placer. ¿De dónde de radica el placer? Ya es lo que podemos hablar. O sea, que si el placer radica en la competición o en el cuerpo de la otra persona. Y, y después para mí hay un, una cosa muy importante de esto, porque que deja entrever una cosa y es que los cuerpos gordos son cuerpos eh, faltos de, de, de deseo. Es decir, ya yo lo, lo expliqué como que los cuerpos gordos son cuerpos interruptores. Es decir, los cuerpos, los cuerpos gordos no tienen deseo por sí mismos. El único deseo que tienen es si la otra persona lo enciende. Es decir, si la otra persona se siente atraído por ti mismo, por el, en, el, en, el, en la parte del hogging, toda la idea del hogging no es la otra persona siente, o sea, de, la persona gorda siente deseo sexual hacia un tío, es ¿eh? el tío va a despertar el deseo sexual en la otra persona. Y entonces, claro, es un poco esta idea de que, bueno, eh, no, no, no existe el auto, la, la autosensualidad, la, la autosexualidad y el autoerotismo en los en los cuerpos gordos y volviendo de nuevo al movimiento queer o a movimientos eh, que se alejan de, de la heteronormatividad hay para mí un, un, un, un grupo un movimiento que aviso de antemano eh, tiene muchísimos problemas y es muy problemático el movimiento como tal que es el movimiento de osos o el movimiento bear eh, lo, en los en la comunidad homosexual porque decir, porque es problemático porque no dejan de ser, o sea, no dejan de ser cuerpos eh, que siguen, siguen cierta normatividad cierta, ciertos patrones de masculinidad por lo tanto, es muy complejo o sea, quiere decir, en, entre todas sus um, entre todas sus uh, problemáticas, pero hay una cosa que me, que me parece muy interesante este movimiento B.E.A.R. está caracterizado por eh, normalmente hombres gordos y hombres, y hombres que pueden estar delgados o eh, eh, eh, fit, eh, musculados. Sí, musculados o con cierto o con cierto físico que sienten la atracción a las personas gordas. Entonces, claro, este movimiento empezó en San Francisco en los, en los años 60. pero su auge fue cuando eh, el SIDA y cuando la, el, hubo, toda, hubo todo el problema con eh, el estallido del SIDA en los años 80. De repente, eh, uno de los factores que revelaba durante los años 80 que, que, que portabas eh, eh, el VIH que sí, se había desarrollado como enfermedad en el, en el SIDA era que perdías muchísimo peso y te quedabas muy delgado. Entonces, claro por eso, eh, de repente, mucha gente empezó a abrazar esa idea del cuerpo gordo eh, empezó a abrazar esa idea del cuerpo gordo como el cuerpo sano volvimos, o sea, durante un corto periodo de tiempo, volví, desde la comunidad gay se volvió a abrazar esa idea del cuerpo gordo como el cuerpo sano y entonces, claro, es, para mí es como muy evidente explicar que esas ideas eh, de, de, de, de salubridad y de y de, bueno, salubridad no, de salud y sexo son totalmente culturales o sea son simplemente unas formas de de de o sea, cierto tipo de mentalidad y cierto tipo de cuerpo y ya bueno por último para allá, para acabar a mí eh, hay una parte una, una cosa eh, que no sé tampoco no es tampoco una conclusión per se pero para mí es muy interesante y es el poder transformativo de la grasa y hay, hay una cosa porque, porque en hombres y en mujeres es casi es muy interesante cómo la grasa cambia nuestros cuerpos a fisionomía en el caso de los hombres más cercana a la feminidad y en el caso de las mujeres más cercana a las ideas físicas de la masculinidad en el caso de los hombres más concretamente que es como el quizás el más evidente es las personas, a las personas gordas los hombres tenemos fetas de repente, no salen testas, pero también tenemos cadera, de repente la grasa también se, se posiciona en la cadera, de repente nuestros cuerpos se feminizan, al punto de que hay personas que el... que la grasa también incluso le, les esconde el pene. Y entonces, de alguna forma, es esta idea también de, el, o sea, de... o sea, evidencia una cosa muy interesante, y es el hecho de que los hombres gordos eh, desde, en, en, ciertos, en ciertos aspectos, como las mujeres gordas, terminan haciendo transicionando en esa especie de eh, limbo físico. Tu cuerpo deja de tener todos estos atributos masculinos para terminar casi pasando a tener unos atributos femeninos. Y eso es como una cosa que tampoco he desarrollado mucho, pero a mí me parece muy interesante el, el cómo puedes cambiar tu cuerpo y cómo se puede llegar a percibir Y eso ya es un poquito todo, ya se acabó, ¿no? es mucho más que añadir, espero que, les, espero que les haya parecido interesante y que no les haya dado un tostón de muerte. Y si no, por lo menos que aprovechen para ponerse un poquito moreno. O sea... <risa>